De esta actividad, así que es el primer cruce que hacemos intrafacultad y con mucha proyección externa, ¿no? Porque tenemos representantes de tres ministerios. así que... Eh, en primer lugar vamos a escuchar a Natalia Bokindi, que es del Ministerio de Educación, del Programa de Educación Ambiental Integral. Así que, Natalia, cuando quieras. Bien, Bueno, eh, bueno buenas noches eh, a todos a todas. Primero agradecer muchísimo a Lía, especialmente, que nos conocemos y trabajamos juntas en el Ministerio de Educación de Nación eh, bueno, y, a, y a la subsecretaría por convocarnos a este espacio de encuentro eh, que nos parece sumamente interesante. Yo, en lo personal no pude estar acompañando en el, en el foro que hicieron eh, el otro viernes. Sí, parte del equipo que están hoy eh, acá, Santiago Colombo, eh, María Laura Canciani el resto del equipo también pudieron estar, así que sí, quedamos también sorprendidos con el, el programa y todo lo que, todo, todos los equipos de investigación, las cátedras que vienen trabajando estos temas. Eh, así que en primer lugar, agradecer la, la invitación y también dejarles el saludo de la directora de Educación para los Derechos Humanos Género IESI, María Celeste Adamoli, que no podía venir hoy. Así que, bueno... Voy a tratar de ser más o menos sintética porque hice una presentación un poco larga, me parece. Pero la idea es poder compartir eh, lo que venimos haciendo desde el Ministerio de Educación desde hace poco tiempo. Eh, si bien el Ministerio tiene una larga trayectoria en desarrollar políticas de educación ambiental, la sanción de la ley fue para nosotros un, un hito que marcó un, un camino de institucionalización del programa. Eh, así que, bueno, a contarles un poco eh, para nosotros, eh, eh, dentro del programa de educación ambiental eh, es inescindible empezar siempre que llevamos adelante alguna línea de acción, alguna articulación con otro eh, ministerio o con otra eh, institución, el, el, el replantearnos el para qué de la educación ambiental eh, y en ese sentido siempre enmarcamos este proceso que estamos llevando adelante en el marco de una crisis eh, ambiental, como decía Graciela hace un momento, una crisis civilizatoria. Donde, donde es inescindible revisar eh, los vínculos, revisar los modos de, de vincularnos también con, con la naturaleza, el repensar la noción de ambiente eh, y, el, y el enmarcar eh, la educación ambiental eh, como, como espacio de, de transformación y de respuesta ante esa, ante esa crisis. Eh, y en ese sentido siempre nos posicionamos desde el, el revisar la, la, el antropocentrismo como, como, eh, como modo de, de, de construir conocimiento eh, y, y nos planteamos una deconstrucción de los modos de enseñar, pero también de los modos de habitar, de los modos de producir, de consumir, de vincularnos. Eh, y siempre pensamos a la educación ambiental desde un enfoque de derechos, ¿no? planteándonos desde los derechos humanos, ¿no? como decía Graciela también, hacia la, promo la promoción de eh, prácticas y de vínculos de cuidado, de cuidado de, de los seres y también de, de cuidado del ambiente. Eh, en ese sentido, siempre eh, pensando en la educación ambiental desde un enfoque de derechos, eh, nos preguntamos qué, qué pasa en la escuela. ¿no? Dentro del Ministerio de Educación hay distintos eh, lugares, digamos distintas eh, secretarías, subsecretarías que se ocupan de distintas cuestiones. Nuestra mirada está centralmente puesta en la educación formal, aunque trabajamos muy fuertemente también y en articulación con otras direcciones que, que trabajan en los espacios de educación no formal. Y en eso es un poco eh, también para nosotros relevante, importante pensar en los docentes y en las docentes, ¿no? frente a esta, esta crisis eh, ambiental, eh, cómo llegan los conflictos ambientales al aula, ¿no? cómo llegan a la escuela y cómo interpelan a la escuela esas, esas situaciones. Y en ese sentido no, nos planteamos que centralmente el objetivo es desde el aula, para, para los docentes y las docentes que están atravesados por problemas ambientales que llegan a la escuela, que llegan a través de los estudiantes y las estudiantes en muchos casos o que, o que los viven ellos mismos o ellas mismas, que atraviesan a los territorios. Algunas cuestiones como centrales del lugar de la escuela frente a esa crisis, ¿no? frente a esos conflictos. Por un lado, eh, la necesidad de tensionar nociones que, que tradicionalmente... Eh, se enseñaban, tal vez vinculadas con algunas disciplinas muy específicas y que costaba eh, mirar y enseñar y, y construir conocimiento de una mirada integral como la pensamos en el programa. Entonces, en ese lugar, tensionar la noción de ambiente, que muchas veces se le ha emparentado con la noción de naturaleza y con pensar en los elementos naturales escindidos de la acción de, de, de las personas. Pensar y tensionar la noción de desarrollo, este, pensando también en qué implica el, el uso, el acceso, el, el goce de los bienes eh, comunes y revisar la noción de recursos naturales en ese sentido, repensar la noción de sustentabilidad o sea, sostenibilidad, o sea, eh, volver sobre, sobre esta mirada de una crisis que, que nos lleve a deconstruir algunas nociones y a revisar desde qué posicionamientos, desde qué disciplinas, con qué marcos teóricos y con qué enfoques problematizar esas nociones en las aulas. Luego, necesariamente problematizar y desnaturalizar las desigualdades, ¿no? pensando en la educación ambiental, un poco como dice en, en el último punto, como proyecto político-pedagógico, como proyecto que se propone eh, promover vínculos hacia una sociedad más justa y sustentable, es inescindible plantear las desigualdades y las desigualdades que se sobredeterminan en relación con, con la problemática ambiental, la desigualdad de género, las desigualdades raciales, étnicas, culturales, económicas. Eh, y también, como, como una propuesta vinculada a un enfoque de derechos, incorporar las, las voces, los saberes, los recorridos, las trayectorias de los distintos actores sociales que están eh, atravesados eh, en, en organizaciones, en reivindicaciones, en en distintos espacios de militancia, de organización, de construcción del conocimiento eh, en también en, en las escuelas, ¿no? Poner en, en, en diálogo esos saberes en la construcción de un conocimiento ambiental eh, complejo desde el aula. Eh, y también claramente identificar, bueno, cuestionar y vincular las causas estructurales de las injusticias socioambientales, ¿no? Son algunos como puntos claves, obviamente hay un montón de otras cuestiones vinculadas al al rol de, de los docentes y de las docentes, pero siempre pensando como centralmente desde el espacio de la construcción de conocimiento y también pensando a la escuela como un actor político y como a los docentes y a las docentes como actores sociales en los territorios que también están atravesados e involucrados en esos, en esos procesos. Eh, en ese sentido, de, de, a partir de la sanción de la Ley de Educación Ambiental Integral en 2021, se crea el Programa de Educación Ambiental Integral en la Dirección de Educación para los Derechos Humanos Género y ESI, que es una dirección que, que a nosotros nos, siempre decimos que no, nos resulta como muy oportuno que el programa se haya creado en ese espacio, porque pensamos a la educación ambiental en clave de derechos y en clave del derecho humano a, un ambiente, a vivir en un ambiente sano eh, y porque también tenemos un, empezamos a, a desarrollar un recorrido eh, que mira digamos, el proceso que también eh, vienen llevando adelante distintos programas de esta dirección como el programa de Educación y Memoria o el programa de ESI que tiene muchos años peleando por eh, construir una mirada transversal de, de estas problemáticas eh, dentro de la escuela. Entonces, mucho de lo que vamos construyendo dentro del programa de Educación Ambiental es en diálogo y, y a la luz también de esos procesos que vienen de, desarrollando estos programas en, en nuestro Ministerio. Como les decía antes, le, las líneas de, de Educación Ambiental, tanto en el Ministerio de Educación de Nación como en muchas jurisdicciones, son muy anteriores a la sanción de la ley, pero sí es cierto que dentro de nuestro ministerio significó un hito en el reconocimiento que nos permitió llevar adelante una política de, de más digamos, centralizada y centralmente para nosotros, eh, a partir de la creación del programa también, ir construyendo una red de referentes jurisdiccionales, ¿no? De, en los ministerios de, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires de referentes de Educación Ambiental Integral con los cuales ir construyendo ese sentido compartido, eh, ese lenguaje común, esos objetivos que, que planteábamos antes. Eh, también, en, en clave de implementación de la ley, fuimos eh, llevando un trabajo muy arduo, pero muy eh, fructífero, creemos, eh, de articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, porque la ley plantea que somos los dos actores como eh, estratégicos de la implementación de la ley, porque ha generado también mucha potencia en las jurisdicciones, en el armado de sus propias estrategias jurisdiccionales eh, entre ambas eh, carteras. Hicimos lo propio también eh, con, con el Ministerio de Desarrollo de Nación, y el Ministerio de Educación de Nación, junto con el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Medio Ambiente en la creación de una coordinación ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que es lo que establece la ley, que debe ser el órgano de ejecución para la implementación de la ley. Y estamos en el proceso de convocatoria del Consejo Consultivo, que es un espacio sumamente complejo, pero muy interesante, donde la ley establece que hay nueve sectores que tienen que poder eh, ser eh, un espacio de, de acompañamiento, de consulta, de asesoría, de... Eh, de esta coordinación ejecutiva que incluye a los pueblos indígenas, a las universidades, a los investigadores e investigadoras, a recicladores y recicladoras, a guardaparques, gremios docentes bueno, y otros actores que van a ir conformando el Consejo consultivo, jóvenes también. Me voy a detener en este, voy a compartir después brevemente unas palabras más para poder dejar la, la palabra. Pero sí mostrar, eh, eh, en, es, en clave de, de este espacio de panel, digamos, eh, cuáles son nuestras articulaciones que, que nos permiten eh, llevar adelante las líneas del programa de educación ambiental. Eh, dentro de la, de, de la implementación de la ley, me faltó decir eh, cuáles son los objetivos del programa a nivel ministerial, que tiene que ver centralmente con la formación docente continua, con la formación docente inicial y poder ir eh, discutiendo e incorporando contenidos de educación ambiental en eh, las propuestas de formación docente y también la producción de materiales educativos algunos que tengo acá para compartirles eh, eh, y las mostraré muy rápidamente eh, y para eso es inescindible, eh, nos fuimos dando cuenta también un poco en el proceso de ir llevando adelante estas líneas las articulaciones con otros actores que vienen desarrollando eh, educación ambiental desde distintos ámbitos desde la educación no formal desde los espacios eh, socioeducativos pero también desde lo que son medios de comunicación lo que es la Defensoría del Público al interior de nuestro Ministerio con muchas áreas eh, que no están vinculadas estrictamente con la producción de materiales o con la formación docente como es la Feria de Ciencias la Instancia de Parlamento Juvenil del MERCOSUR, eh, la Dirección de Educación de Experiencias Cooperativas y Comunitarias, y también centralmente, que es una discusión, que, un debate, una articulación que estamos llevando adelante con mucho trabajo, por lo que implica con las direcciones de nivel del sistema educativo formal, la dirección de nivel primario, la dirección de nivel secundario e inicial. Eh, porque cuesta mucho, y a la luz de, de lo que fue el proceso de la ESI, sabemos que cuesta mucho, hacer propuestas transversales donde efectivamente podamos hacer una propuesta integral con un enfoque específico de la educación ambiental y ir más allá de proyectos integrados donde cada disciplina va incorporando el conocimiento específico de una noción de un contenido para dar, digamos, como una mirada general. Nos cuesta pero es un desafío en el que estamos este, llevando adelante distintas acciones. También con el Ministerio de Desarrollo Social, eh, con los compañeros del Programa Argentina Recicla, estamos trabajando mucho a raíz del de anexo que, que realizaron, el anexo pedagógico que contarán y no voy a extenderme yo ahí, pero hemos, eh, estamos compartiendo eh, propuestas para llevar adelante distintos trayectos e instancias diversas de formación docente. Eh, y, y también seguir pensando en materiales educativos, talleres en espacios de educación no formal y distintas líneas. Eh, bueno, venimos en diálogo con la Dirección Nacional de Agroecología, con ACUMAR que tiene una larga trayectoria también en educación ambiental, con el INTA, centralmente nuestros principales interlocutores que son los Ministerios de Educación jurisdiccionales con quienes vamos tejiendo esa red federal para la construcción de, de, este, de estas políticas educativas y también en el marco de la Red de Educación para el Desarrollo Sostenible 2030 con UNESCO, con toda la complejidad que nos traen esos discursos y esas propuestas, estamos este, también planificando un encuentro regional de América Latina y el Caribe para pensar cuáles son las políticas de educación ambiental de los países y también de cara un poco a una propuesta regional eh, a nivel global. No me voy a extender mucho más para pasar la palabra, después les compartiremos algunos de los materiales con los que venimos trabajando y si podemos este, conversar un poquito más, profundizamos un poco más en, las, en los materiales y las distintas líneas que estamos desarrollando. Vamos a escuchar ahora a María Castillo y Matías Tarando del programa Argentina Recicla, el Ministerio de Desarrollo Social de la, de la Nación. Bueno, primero, muchas gracias por, por la invitación. Eh, nada, para a contar un poco quiénes somos, qué hacemos. Yo me voy a presentar, soy María, eh, soy cartonera desde el año 2000. Eh, tengo 18 años de ser cartonera y desde el 2019, fines de 2019, Empecé a trabajar en el Ministerio de Trabajo Social como la primera cartonera en el país y en el mundo en cumplir funciones en el Estado. Y para mí eso es una responsabilidad muy importante porque realmente no existe la palabra del reciclador en, lugar, en ningún lugar del, del Estado del país, digamos, de nuestro país. Ni siquiera en el mundo. O sea, los cartoneros están todo el tiempo, no solo estigmatizados desde su lugar de trabajo, de la vulnerabilidad, sino que tampoco puede lograr ocupar espacios en el Estado para discutir herramientas que garanticen los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, en este caso, de nuestro país. Pero que también lleva una gran referencia en el mundo. ¿Sí? Pudimos organizarnos desde, al menos yo, desde el año 2000 que cartoneo, el primer sistema formal que es en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy existe más de 5.000 cartoneros y cartoneras, y que esa experiencia nos ayudó a muchos referentes y referentas a formalizar cooperativas en el resto del país. Y eso hoy permite que más de 150.000 cortaneros, en lo posible, estén organizados. Y el lugar mío, en esa dirección, que es la Dirección Nacional de Economía Popular, y a la vez creamos el programa Argentina en esa misma dirección, eh, de la cual también soy directora del programa, empezó a dar un vuelco, que yo digo que es marcar la historia. ¿Por qué marcar la historia? Porque entiendo que el Estado debe ser no un Estado de garantizar herramientas solamente, sino que tiene que ser un Estado presente y articular de una manera más ordenada la cogestión del trabajo que hacen los recicladores y la recicladora en nuestro país con el Estado municipal y con el Estado provincial y el nacional. Yo siempre cuando digo esto hablo de que no sean políticas de sacar foto, ¿no? Entregué una, una enfardadora, me saqué la foto, me fui, no. Yo entiendo que el Estado tiene que tener la obligación, suena medio duro, pero... pero Entiendo que si el Estado no, no articula, si el Estado no va al territorio y sigue las políticas públicas para que no fracasen, y vamos a seguir repartiendo máquinas, vamos a seguir sacando fotos, pero no, cambiamos la realidad de la comunidad en la cual intervenimos. Y eso tiene que ser muy, muy preciso. ¿Por qué? Porque no quiero ver compañeros basurales, no quiero que se mueran compañeros basurales, lamentablemente casi todos los meses tenemos un compañero que fallece, y ahí muestra que la política pública fracasa. Y que esté una cartonera, en este caso, en una dirección, trabajando con la lógica que tenemos nosotros desde la mirada de nuestro sector, desde la vulnerabilidad, del conocimiento de la práctica, nos permite hacer una política por ahí más, más ordenada, donde es, se trabaja en el territorio, nos permite organizar ese modelo de cogestión. Eh, no me va a poder venir a decir ningún funcionario ni nadie, eche María, no, no entendés lo que estamos hablando, ¿no? yo sí entiendo lo que estoy hablando. Y eso me permite por ahí ordenar un montón de cuestiones. La libertad también de poder trabajar en el Ministerio de Desarrollo es impresionante para mí porque a mí nadie me dice, por suerte no, hasta acá no tengo un límite, no tengo tope. No tenemos un tope, el equipo nuestro que está acá presente no tiene un tope para hacer política pública. El único tope tenemos la economía, digamos ¿no? Pero después en el territorio lamentablemente no, eso es lo difícil. Pero después, la verdad que para nosotros es un orgullo garantizar herramientas para los trabajadores. Ver compañeros que salen de un basural para integrarse a una planta, ver que los municipios hoy se sientan y firman convenios, entregan galpones, nosotros financiamos proyectos para que se compre esas maquinarias, y que todo eso permite que los trabajadores, sobre todo que se reconozca eso. Para mí es clave que empecemos a hablar que son trabajadores, que no son ni cirujas, que no son esas personas que hay que ocultarla en determinado lugar, sino que el trabajo que prestan es un trabajo de excelencia. Y que, y que costó mucho llegar a ese nivel y cuesta mucho para muchos compañeros llegar al estancia donde tenemos un lugar de trabajo, donde tienen baño, donde tienen una cocina, tienen un comedor donde hoy puedan, como les pasa de la gran mayoría por ahí que trabajan en un lugar, que se puede sentar a una mesa a comer. Me ha pasado a mí como experiencia propia no tener donde comer en la cooperativa, no tener un baño y una mujer necesita sí o sí un baño, tenemos días especiales. El hombre por ahí se le hace mucho más fácil, pero para nosotras es difícil. Y la mujer corre esa vulnerabilidad en la calle y me ha pasado ser muy vulnerable en la calle. Entonces toda esa experiencia se vuelca dentro de la dirección y esa libertad nos permitió a nosotros armar el primer anexo, el, perdón, la primera guía de, de gestión integral de residuos sólidos urbanos que básicamente yo digo es el abecedario de la A a la Z de cómo se hace un sistema de reciclado con la inclusión social. Y que nosotros cambiamos la palabra GIRSU y lo nombro en cada lugar que voy. Nosotros, como Estado, tenemos que empezar a hablar de la GIRSU con dos I. No existe gestión pública sin la inclusión de los recicladores y recicladores en nuestro país. Y el anexo, eh, perdón, la guía, pues yo tengo el anexo porque es pedagogía. Pero la guía que articulamos con el Ministerio de Ambiente de la Nación como autoridad competente, lo que establece es eso. ¿Cómo formalizar sistemas de reciclado con inclusión social? Reconocerlos y hacer normativas que acompañen ese proceso. Pero con eso no nos alcanzaba, porque sí, podemos armar los sistemitas, seguir discutiendo a poquito con los funcionarios, pero yo cuando lanzamos la guía le decía, che Tati, y ahora se viene el tomo 2, y todo me decían, no, hay, che, madre, bueno, tomo dos. y acá estamos, presentando un montón de anexos, y hoy nos toca presentar el anexo de educación ambiental, que también tiene exactamente lo mismo, el mismo contenido o la misma relación de contenido que la guía. Es un anexo que es fácil de leer, y cualquier compañero que que le cueste por ahí entender esas palabras difíciles que aprendemos en la universidad. Eh, tiene que ser algo que entendamos. Yo siempre digo, todo lo que nosotros hacemos desde el Estado tiene que ser que, que ese compañero, todavía estamos en una reunión, decía, nosotros tenemos que hacer contenidos que el compañero que deletrea porque no tuvo la oportunidad de seguir estudiando porque no se le dio la oportunidad, no es que, que no quiso, sino que no le dimos la oportunidad por un montón de cosas, lo pueda leer y pueda entender yo cada vez que armamos algo le digo, che, bueno, ármenlo y después yo lo leo. Y si yo lo entiendo, cualquier compañero lo va a poder entender. Esa es la base, ¿no? Porque yo hablo así, a veces me desboco mucho, pero el Estado tiene que hacer eso. Y el anexo pedagógico viene a traer eso. Entender por qué hablamos de recicladores y recicladoras o cartoneros y cartoneras, yo me presento siempre como cartonera. ¿Por qué hablamos de una política pública de cogestión? ¿Por qué hablamos la promoción ambiental desde la perspectiva del reciclador, no desde la perspectiva de la injerencia del municipio? Porque conocemos que durante 21 años del sector cartonero de estar organizado, todas las promociones ambientales que hicieron los municipios fracasaron. porque nunca se tiene en cuenta la relación de ese trabajador? Nunca se escucha al trabajador para ver de qué manera se hacen las cosas. Pero cuando vemos a las promotoras en el territorio, la cosa cambia. Cuando vemos a los compañeros con su carrito en la vía pública, la cosa cambia. Y después los intendentes están todos contentos qué lindo". ya lindo, bajamos los residuos, cerramos, basal. Entonces, el anexo pedagógico viene a eso, a tratar de, de comprender qué es un sistema de reciclado. Nos ha pasado que a veces ni siquiera saben qué es el SEAMSE. ¿Sí? Y yo digo, wow, o sea, no saben nada entonces. Si ya no saben qué es eso, una fotito, y hay que arrancar de cero. Y, y es algo que es fácil de entender fácil de comprender. El anexo tiene un montón de ítems donde vamos parte por parte, bien ordenados, son más de 300, páginas más o menos. ¿Eh? Menos, ah, menos, bueno, muchas menos, pero son muchas eh, donde va a haber un donde van a poder ver un montón de contenido de desde de qué mirada nosotros concebimos la educación ambiental. Es eh, que el anexo tiene esas, ese mecanismo, ¿sí? Eh, yo Hablo mucho con los compañeros en el territorio. No quizás como hablaba antes, porque lamentablemente me cuesta estar mucho en el territorio, pero, pero cuando los compañeros lo no vieron, dijeron, ¡ah, esto es fácil! Es nuestro. Y cambia mucho la mirada de cómo nosotros hacemos la política pública. ¿sí? Entender que la educación no pasa solamente por concientizar, sino que la educación también pasa por formar a nuestros compañeros en diferentes eh, áreas. ¿sí? Cómo manejar una computadora para digitalizar datos, que hoy nuestro país no tiene datos de cuánto se recuperan, nosotros tenemos un estimativo, no sabemos cuántos cartoneros hay. Entonces, la dirección pudo empezar a tener datos más o menos duros de qué situación tenemos ahora el territorio. Concibir el territorio, que es un territorio completamente complejo, que no todos los municipios son iguales, que no se puede intervenir de la misma manera, que la educación ambiental también es compleja dependiendo del territorio. No es lo mismo dar una clase en una escuela privada que en una escuela vulnerable de un barrio popular. Es muy diferente, ¿eh? No sé si ha pasado, pero a mí me pasó haciendo promoción ambiental eh, con la cooperativa y es muy diferente. El contenido tiene que tratar de abarcar todas esas cosas y por ahí está tipo explicar bien paso por paso cada una de las, por ahí. Resumir un poco, pero... Específicamente cuál es ese contenido, así hablamos los dos. Pero básicamente yo lo que quiero desde mi lugar, que, que se entienda que es importante que el Estado se conciba con los trabajadores adentro, que el Estado pueda empezar a integrar actores sociales como profesionales, como funcionarios dentro de sus sistemas. Que las políticas públicas se hagan con esa mirada, con esa perspectiva. ¿sí? Yo siempre digo, Piénsenlo en un Ministerio de, de Salud y bueno, metemos, no sé, a un cartel en el Ministerio de Salud. Yo no entiendo nada si me mandas al Ministerio de, de, de Salud. ¿Qué puedo arreglar en el Ministerio de Salud? No, en cada lugar tiene que haber una persona que entienda. No que suponga porque alguien me dice a mí qué es lo que debo hacer. Entonces, para mí cada una de las cosas que fuimos haciendo como programa, no solo en inversión, sino, no sé, ahora estamos con una guía de seguridad y higiene, una guía de género, eh, cada uno de los anexos, cada una de las normativas fueron cambiando un poco la mirada de cómo hacer una política pública. Para mí estos tres años fueron pocos, pero hicimos mucho, casi 40.000 cartoneros con derechos, 40.000 cartoneros donde hoy tienen un sistema organizado, y yo creo que son muchos más los cartoneros que hoy tienen una mirada completamente distinta de cómo discutir esa política pública, que era lo que yo quería, ¿sí? y defender esa política pública. Si nosotros o yo, en mi caso, con el conocimiento solamente territorial que tengo, por ahí con un poquito del conocimiento teórico ahora porque estoy yendo a la universidad, pudimos transformar y armar un equipo sólido que garantice que todo lo que nosotros estamos haciendo llegue a los trabajadores y bueno, ya algo importante hicimos. Que hoy seamos parte de, de un trabajo de tratado de plásticos también es importante, eso... No lo habíamos logrado y lo fuimos logrando a poquito. Articular con las universidades, eso es tremendo. ¿Sí? Yo digo que cada vez a mí me cuesta dar eh, charlas en las universidades porque cada vez que voy a dar una charlas son pocos y hoy son muchos. Y he dado no sé cuántas charlas, más de 100 seguro. Siempre son 5 o 6. Y que todo el conocimiento que por ahí ustedes están adquiriendo, también compartirlo, que no sea un conocimiento para uno, sino que la universidad tiene que abrir las puertas para transmitir todo ese saber. Entonces saber que por ahí al barrio, al barrio popular no llega por un montón de vulnerabilidades, por un montón de cosas. Y la educación pasa por ese lado, la educación se comprende desde ese, desde ese lugar. Entonces, para no hablar tanto, pues yo hablo mucho, le voy a dejar a Tati que explique un poco hoy el, el, el paso a paso por ahí del anexo, pero quiero que, que entiendan que, que debemos articular un poco las, las universidades con, con los trabajadores. Hablar mucho más de la inclusión social, hablar mucho más del derecho del trabajador, comprender que son trabajadores. Eh, hay, hay mucho para, para comentar, digamos. O sea, he puesto a mí me un pt, sí, pero... No, nosotros pero, no tenemos... Bastante. O sea, no tenemos... Eh, o, somos informales incluso a la hora de presentar el programa, de hablar, y un poco también es la impronta que, que, que nos acompaña en la gestión, bueno, Mari es la directora, yo estoy acá con, con Juan, somos los coordinadores del programa, yo vengo de la ingeniería, no tengo nada que ver con filosofía, y letras, nada. Sí los abrazo los comprendo. Como intento comprenderlos. Eh, y un poco todas las cosas que va diciendo eh, Mari es un poco lo que discutimos también como en nuestra política pública. Nosotros buscamos la complejidad del ambiente, o cuando pensamos la política, Mari como directora, era decir, che, el problema del ambiente es un quilombo, no es solo ambiental, no lo podemos abordar solo desde un lugar ambiental. Es complejo, tiene que estar atravesado por otros ejes. Por eso nos juntamos con el Ministerio de Ambiente en el inicio y dijimos, che, el reciclado es con inclusión, es con cartonero, la problemática es compleja, hay que empezar a abordarla desde la mirada social también. Y así armamos la guía, que fue la metodología que fuimos construyendo desde, hace, desde el 2001 hasta hoy. Toda esa experiencia se fue sintetizando en una metodología concreta de política pública, que es esa guía GIRSU, que nosotros decimos Guía de, eh, eh, Integral Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos. Lo hicimos con Ambiente. Eso nos dio la estructura, el marco teórico, si se quiere, y el desarrollo después de armar equipos, acá tenemos muchos compañeros que son parte del equipo, de la dirección, que fueron llevando eso al territorio. Y un poco esto de, de lo complejo que tiene la política que proponemos, con, con los problemas difusos que tiene a la hora de discutirlos y resolverlos, porque siempre hablamos, hay mucho en todo el mundo, participamos con varios también en, en muchos congresos internacionales también, hay mucho de soluciones mágicas, de espejitos de colores, de valorización energética, de incineración, como algo que resuelve el problema de los residuos y se acabó para siempre. Nosotros decimos que son procesos que llevan tiempo, que hay que anclarlos en el territorio y que lo que tiene, que también lo decía Mari, es que esta política se gestó en el territorio. Con los cartoneros, la construcción cartonera y la organización fue lo que permitió que tengamos a Mari primera directora nacional, funcionaria pública y la que podamos discutir esa política todo el tiempo nosotros decimos territorializada, porque si ustedes van a la calle, tienen un cartonero con un carro, y eso pasa acá, y pasa en Humahuaca, pasa en Tierra del Fuego, pasa en Misiones, pasa en todas las provincias donde visitamos con el programa, armando los sistemas de cogestión entre los municipios y las cooperativas. Entonces, el mismo territorio fue el que discutió la política y la fue profundizando, cambiando, complejizando, y se sintetizó en el programa Argentina Recicla y en la guía Girsu, que armamos en conjunto con Ambiente. Y eso nos permitió eso, empezar a entender que, bueno, no alcanzaba solo con Ambiente, con lo social, teníamos que empezar a abordarlo desde otras, desde otras miradas, incluso más complejas. Y en este caso apareció la educación. Acá tenemos compañeros eh, que trabajaron mucho en desarrollar un anexo pedagógico, le decimos nosotros, que no son más que herramientas que fuimos construyendo, para eh, le queda muy grande el, el nombre, pero son herramientas que fuimos desarrollando para llevar a las aulas con esta mirada que decía Mari del conocimiento del territorio. Y junto a Marilé, que está, no está por acá, eh, coordinando el espacio, junto a Ari, junto a Diego también, está la compañera Maya que se sumó al final y muchos otros compañeros que fuimos aguardando la problemática de educación, que venían con conocimientos de la parte educativa. Nos empe empezamos a pensarla esto interdisciplinariamente, con conceptos como por ahí que eran algunos complejos, otros que eran más del territorio, y fuimos armando medio un engendro que fue ese anexo pedagógico, que son un montón de herramientas para discutirla ni siquiera lo llegamos a dividir en, en primaria, secundaria, terciaria. Fue como, bueno, acá esto es lo que, lo que hemos construido de herramientas para poder seguir discutiendo. Esta mirada que dice, che, esto no se resuelve fácil. Lo que queremos es que todos conozcan cuál es el recorrido que hace el residuo desde que uno lo saca afuera de su casa, y el recorrido que hace todo eso, desde que genera el trabajo, el recuperador, la promotora, la recolección diferenciada y los basurales, en el mejor de los casos, donde llegan. Entonces, fuimos construyendo ese caminito, intentando darle a, a, a la presencialidad y, y lo principal que tienen los, los cartoneros en, en, en todo ese recorrido, y empezar a discutirlo de otra manera, como mucho más complejo en ese sentido. Eh, y bueno, y así fuimos armando un anexo bastante larguito para nosotros, pero bueno, que también, digo, abre también la discusión a que podamos estar acá, la idea, la propuesta nuestra es que podamos discutirlo, nos acercamos a Educación que nos abrió las puertas, empezamos a discutir con la parte educativa del Ministerio de Ambiente y empezamos a pensar de repente tres ministerios, tres ministerios, pensando en una política articulada, no sectorial, no centralizada, compleja, a intentar, a, bueno, a Aprender, profundizar, problematizar, intentar ver cómo resolvemos este quilombo que son los residuos y el problema que tiene atrás de los cartoneros que vienen disputando y diciendo «Che, yo ya sé cómo se hace esto». Entonces, cómo poner en valor todo ese recorrido que venimos haciendo. Bueno, en eso con Mari venimos discutiéndolo. La guía que desarrollamos se está traduciendo al inglés porque somos parte también de una alianza internacional de recicladores, hay cartoneos en todo el mundo, nosotros decimos hay 25 millones de cartoneos en todo el mundo, la metodología que estamos diseñando acá se está replicando en otros países, la están usando como ejemplo, por eso la están traduciendo la guía, y todo lo que estamos desarrollando como herramienta también es la base para empezar a discutir, para poner un piso bastante acá alto, a discutir lo que viene a ser después una ley de envases. ¿No? Sí, algo clave de esto que decía Tati, eh, Matías, eh, Matías Taranto, ingeniero, es que podamos, para que entiendan, los cartoneros son exactamente, hacen el mismo trabajo acá en Capital, en la provincia, eh, en Brasil, en donde existe un cartonero, el trabajo es el mismo. Las condiciones de trabajo en algunos, en la gran mayoría es la misma. ¿Sí? Están en un basural, están en la vía pública, discutiendo derecho, viendo cómo resuelven su día a día. Y que nosotros, en, el año pasado fue que, que con la Alianza Internacional nosotros nos dieron la oportunidad de presentarles el, la guía de, de gestión integral de residuos eh, y se quedaron así como... Uh. Y yo decía, che, pero hay que traducirlo porque tiene un poco de normativas, qué sé yo... Y todos me decían, es difícil hacerlo. No, y ahora lo estamos haciendo, ya, los compañeros ya tienen ese material, ya lo están trabajando y lo tienen que adaptar después a la normativa de su país nada más. Pero el que conoce las otras experiencias, no sé, en Uruguay, en Chile, si bien son medias, son diversas, pero el trabajo exactamente es el mismo. Están en la vía pública juntando ese material, siendo perseguidos en muchos de los casos como nos pasó a nosotros hasta que pudimos derogar la normativa de la ciudad de Buenos Aires, de la dictadura militar, y adaptarla a eso, a que exista hoy un sistema de 6.000 cartoneros organizados en diferentes cooperativas. Con derechos, con paritarias. Que eso es lo más loco. El sector cartonero en la Ciudad de Buenos Aires discute paritarias. Y lamentablemente hoy están discutiendo que no se privatice el servicio. Sí, es muy loco. O sea. Entonces, que en el mundo hoy podamos traducir por primera vez a, al inglés la guía. Después vamos a ir de a poquito viendo si logramos traducir lo, los otros anexos. La cosa es que cuesta. Si tienen alguien que los quiera dar una mano, levanta la mano y dice yo me animo a traducir el material de ustedes. Nosotros lamentablemente ya no tenemos vida para hacerlo, pero bienvenido sea, eh, el que quiera, se puede sumar. Eh, y la, el anexo ahí lo están, se lo están compartiendo un poco. Entonces, el equipo creo que pero tiene algunos más, más, más, si quieren sí, compartir sí, para que sí, todos... Está todo en la web, si sí, sí, sí, sí. se meten en parte del ministerio, están la guía, los anexos, el listo de las primeras castillas, que no trajimos para todos. No, no trajeron para todos, todos, para todos pero... Con sí, pues, sí. esa presencia de los recibos ya lo pueden Exactamente. <risa> Hay, hay, hay muchas cosas, sí, hay, hay, hay, hay muchas cosas y lo más importante para mí es que hoy decía, Tati estaba hablando de la ley de envases y que el programa haya sido nombrado como modelo de gestión para discutir la ley de envases para nosotros es un orgullo porque no somos el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente nos acompaña en esa posición porque valida lo que nosotros estamos haciendo pero es que el Ministerio de Ambiente tranquilamente pudo haber dicho a José Pedro Vizquín, que, que hablamos cada tanto, pudo haber dicho, no, pero somos el Ministerio ambiente, y no, comprenden que es una política integral, que es una política de educación, de planificación, por eso no solo trabajamos con estos dos ministerios, sino que trabajamos con el Ministerio de Vidas Públicas, el Ministerio de Salud, eh, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Mujeres, entonces, la política, nosotros la concebimos como eso. somos un equipo. No es la política de María Castillo dentro del ministerio, no es la política de Emilio Pérsico, en este caso yo pertenezco a su secretaría, o la política de la ministra que tenemos actual. Sino que es la política del sector cartonero. Y esa política se embarca en discutir qué cosas le tenemos que dar, cómo formamos a nuestros compañeros para ese día a día, que es muy difícil, que no es sencillo. No es fácil trabajar en un basural o ver compañeros trabajando en un basural, ¿Sí? Lo que nosotros volcamos ahí, creo que, que le falta un montón de contenido. Si yo me pongo a, a, a, a desmenuzar eso. Porque si yo les digo, hago una pregunta, ¿ustedes saben cómo trabaja nuestro compañero en basural? Quizás el que vio un basural sí lo sabe. Pero quizás no. Y eso es importante, porque a veces ni siquiera nuestros funcionarios saben qué pasa en esos basurales. Y se enteran cuando muere un compañero aplastado por una compactadora. ¿Sí? Y lo dejan ahí durante tres horas como un perrito, ¿sí? que también ¿no? es feo que dejan un perrito tirado ahí. Es una persona que trabaja y que no es reconocido. O sea, desde eso partimos. Y que ahí comen de la basura. Que de ahí se crían las futuras generaciones sin derecho. Nacen pensando que no van a tener derecho. Y nosotros como funcionarios del Estado debemos cambiar eso. Por eso estoy en ese lugar. Y lo consigo como un, un lugar que no me gusta ir mucho a la oficina o a la oficina, pero es el lugar que lamentablemente me toca. Digo lamentablemente porque, por, el, por el lugar, digamos, no porque esté mal lo que estamos haciendo, sino que mi lugar es la cooperativa, mi lugar es el territorio, mi lugar es relacionarme con mis compañeros. Y no perdí ese vínculo con el sector. Sí, mira, a mí todos los días me llegan mensajitos de, de, de todos los compañeros y me dicen che Mari, mira acá esto, acá el otro, el equipo, en los grupos de WhatsApp, ven todo ese avance. Y volver, compañeros que tienen un camión, que tienen enfardadora, que tienen un montón de cosas, que lo articulamos con el Ministerio de Ambiente, decir, bueno, ¿qué financia el Ministerio de Ambiente? Y financiamos una cinta de clasificación, le falta esto, esto, listo, dale, nos embarcamos en esa. Eso no existía, señores. No existía ese derecho para nuestros compañeros. Entonces, para mí es clave que veamos que la educación ambiental es el eje central, no solo para educar a nuestros pibes en la escuela, sino para que se comprenda una nueva mirada que es transformar la educación con la base sólida del conocimiento del territorio. Y el conocimiento lo tienen los cartoneros y las cartoneras. Entonces, para mí es, es, es eso, no es pues que no, sí, eso no... por mucho. ahí, eh, también para dar una idea de esto que dice Mari de, del conocimiento, digo, justamente todo lo que construimos es construcción de saber popular. Y un poco también lo que hacemos para dar estas charlas en las universidades, y yo jodo con esto de la de filosofía, de, de hecho, es decir, mirada técnica e ingeniería, todo nuestro equipo de trabajo es interdisciplinario. Tenemos de todas las este, formaciones este, y todos los problemas los pensamos así, complejos, con distintas miradas, porque sabemos que es mucho más enriquecedor lo que producimos ahí. Entonces, todo lo que hemos construido, lo hemos construido con un saber técnico, pero también popular, porque todo lo validamos con las organizaciones cartoneras. ¿Sí? ¿Y, lo, y, y por qué venimos a las universidades a discutirlo? Porque también queremos romper un poco con esa mirada iluminada, principal en ingeniería, nosotros la recontratenemos, imagino que acá en filosofía también, de una mirada desde arriba, del conocimiento iluminado, que baja al territorio a iluminar y a mostrar el camino. Por ahí a veces no, se discute más y bienvenido si se discute. Pero lo que queremos un poco es justamente, cerramos, problematizar en las universidades dónde está el saber, quién lo tiene el saber. O ¿Quién aprende de eso? Yo, desde la universidad, aprendí muchísimo más en todo este tiempo con Mari Castillo que todas las herramientas que me han enseñado de la ingeniería en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, tenemos que empezar a salir de, de la caja académica iluminada, principalmente de la Universidad de Buenos Aires, que, de falta de desanclaje territorial y empezar a discutirlo también con una mirada un poquito más crítica en la construcción del saber. Siempre decimos nosotros desde las periferias al centro del conocimiento, porque en las periferias están los saberes y tenemos que venir a discutirlo acá, a, las a esta y a todas, empezar a discutir dónde el saber. Y cerrar diciendo que eh, nosotros producimos esto y, y estamos acá también sociabilizándolo, lo hemos hablado con el ambiente, con bueno, y lo queremos abrir a todo el entramado que está acá sentado, para que vengan a discutir con nosotros, para que vengan a aportar mayores herramientas de cómo seguir discutiendo esto en las aulas, en las universidades, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, y abrazar un poco también eh, eso, un poco somos difusores también de, de eso y sociabilizarlo. Eh, hicimos esta guía, hicimos un juego, y quieren contar juego, y, y con eso cerramos, digo, invitarnos lo están haciendo así porque nosotros podemos estar hablando este, finito. El dedo cada vez es más sí, grande, sí. ¿sí? Cerramos el juego, cerramos. Cerramos bueno, el juego, ahora le contamos, nosotros diseñamos un juego que básicamente lo que muestra es, es una ciudad, tipo, no es una cosa así, ¿no? Sí. Medio parecido, no sé. Yo ayer vi uno medio parecido y dije, ¿qué eh, Nada, lo que te enseña es tener una mirada cómo es un circuito de reciclado. Hay losetitas, se arma la ciudad y cada uno va armándola en función de, de qué criterio tiene de cómo se debe armar esa ciudad, dónde se arrojan los residuos y después hay que ir recuperando. Nosotros ganamos la vida. Claro. Si yo perdía como cartonera era un desastre. Algo mal estaba. Pero nada, es la, la primera base de que se comprenda cómo, cómo se debe hacer una recolección diferenciada y obviamente si lo haces mal, volves al punto de inicio y, y eso está bueno. Y después tenemos nada, juegos interactivos, así cuando los compañeros van en el territorio, que hasta nosotros mismos nos hace tener una mirada diversa de cómo armar un sistema de reciclado con inclusión social. Eh, Esas son herramientas muy importantes porque te dan una mirada puntual de qué cosas están bien y qué cosas están malas. Así que dentro de un poquito quizás lo estemos mostrando al juego, porque tuvimos un problema de error de impresión eh, pero nada, creo que, que pudimos hacer mucho, estamos con un videojuego también, estamos con las compañeras con el Infos dando clases, que estuvo brillante hace poquito más de 5.000 docentes, sí, ¿no? 6.600 ¿no? me quedaba, me faltaban un montón 6.600 docentes que participaron de nuestra formación y estamos ahora organizando nuevos talleres para docentes y docentas Matías, apatía psicología, le damos la palabra a Nicolás Fernández, que es el Secretario de Educación de e Institucional del Ministerio de Ambiente del desarrollo sustentable de, de... la eh, Muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Eh, Perdón por haber llegado tarde. Eh, en primer lugar, eh, más que nada hacerles como también una especie de diagnóstico punto también para poder eh, cerrar, digamos, esta, esta articulación junto al Ministerio de Desarrollo Social. Voy a ser seguramente bastante desordenado, porque como... también, ¿no? Un poco del formato. En primer lugar, eh, contarles, digamos, eh, a mí me tocó aprender muchísimo, eh, porque una de las primeras cosas que, que hizo el Ministro, Juan Cabandié, eh, a la hora de armar el equipo, fue repensar el lugar en la parte de residuos y poner un compañero del sector es representante, en el cual la primera observación digamos, a grandes rasgos es la política pública en materia ambiental y sobre todo la gestión, la gestión de residuos por inclusión social es perfectible. De acá en adelante, lo que estamos haciendo nosotros dentro del Ministerio, porque eso nos lleva a contarles, digamos, que no es que todo fluye, digamos, color de rosa, eh, por ponerle una frase trillada, eh, tenemos mucho de vuelta, tenemos mucha discusión, porque es una, es una política pública de muchísima complejidad, porque nos falta de todos lados. Para empezar, la primera definición que me tocó aprender es que el sector cartonero se defiende, se representa a sí mismo, no necesita vocero de otro lugar. Y por eso, digamos, parece que María lo, lo decía digamos, en carne propia, como es la primera vez que hay una directora no necesita otra interlocución. Por lo tanto, lo que yo pueda decirle del Ministerio de, de mi Ambiente es ¿Cómo implementamos la política pública y qué observaciones tenemos al respecto? Y nada más que eso. Después, ¿cómo lo articulamos en la materia de educación? Con lo que tiene que ver con la sanción de la Ley de Educación Ambiental. Ley Yolanda y, en todo caso, algo de la Ley de bases No mucho más. El sector se representa a sí mismo y las conquistas que ha logrado es del sector. Nosotros, en todo lo que tenemos que ver con política, militantes, históricos de otros lugares y otros sectores, acompañados y buscamos ayudar de la manera que se puede, donde a veces, muchas veces, nos equivocamos, nos falta, y hay que dar la discusión. ¿Por qué? Porque hay discusiones que son de sentido. Nosotros cuando llegamos al Ministerio de Ambiente, el ministro lo recalca siempre, no había un expediente caminando en materia de gilzu, a secas, gilzu a secas, entrega maquinaria de los distintos municipios. Y ahí viene el diagnóstico. Eh, si hay gente que no sabe lo que es el SEAMSE, no sabe el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de los residuos y no sabe lo que tiene el presupuesto en el Estado Nacional a nivel general y los distintos municipios del país para hacerse cargo de sus residuos. Los residuos son el principal problema de todos los municipios. Grande, chico, mediano. Y sobre todo de los medianos a chicos. ¿Por qué? Porque se lleva entre el 10 y 25 por Corrijan todo lo, que les, todo lo que consideren. Porque se lleva entre el 10 y el 25 de su presupuesto. O sea, la gestión de residuos, hacerse cargo de los residuos, separar, clasificar, es lo más caro que tiene el municipio y en general se administra mal. Entonces, si ese es el primer diagnóstico, o sea, hablemos de las desigualdades que tiene la Argentina, las desigualdades que tiene Sociales y las desigualdades que tiene entre provincias, entre municipios y la capital federal. Porque imagínense que si María nos está diciendo, que están hablando de la privatización, en capital que maneja más de un billón el año pasado eran mil millones de pesos de presupuesto y ahora supera el billón. Siendo el distrito más rico, imagínense el resto. En donde tienen ejemplos de cooperativas en muchísimos municipios que se pueden mencionar. Eh, Avellaneda es uno de los últimos que me acuerdo por haber pisado. Pero a partir de esa discusión, a partir de eso, digo, de, de ese diagnóstico, el Ministerio se sentó con el BID, que es el principal contribuyente en términos de préstamo para llevar adelante programas que tienen que ver con la gestión de residuos para poder retomarlos, porque el macrismo los había dejado en el olvido producto del, de, producto del endeudamiento del 2018 los dejó en el olvido así como lo dejó con los programas para la gestión de residuos lo hizo con otros programas de financiamiento externo que tenían que ver con, por ejemplo, el acceso al agua para fabricar pozos de agua, como estábamos endeudados dijeron, bueno, esto no lo vamos a utilizar porque lleva dólares que no tenemos lo cerraron y dejaron de girar los expedientes, en el caso de Girsur, que estaban financiados por el Banco Interamericano para el desarrollo. Eso está todo por nota escrito, lo firmó Hovner, lo firmó Berman, devolvieron la plata una la ejecutaron. Entonces lo primero que hubo que hacer fue volver a los de crédito, decirle que nosotros íbamos a ejecutar el presupuesto, comprometerse obviamente a través del ministro, a través del viceministro diciendo que se iban a comprometer, que se iba a implementar, y que tenía que tener un componente distinto que era la inclusión social. Y ese fue el aporte disruptivo que venía a traer el sector, representado por el compañero Manuel Mateo, que se sentó junto con los técnicos del Ministerio a reclamar y demandar que tenía que haber distintas perspectivas de inclusión social. Le hace jardines en eh, las plantas de separación de residuos, de tratamiento, etc. Entonces, una de las primeras cosas, creo, a grandes rasgos, es identificar cuál es la política Nacional, digo, cuál es el estado de la política de residuos y cuál es la construcción de sentido. Esto que decía la compañera María, es entender que para la política que tiene que gobernar cuatro años y tiene elecciones cada dos, es muy fácil sacarse una foto y entregar maquinaria. Pero que no te resuelve el problema, porque muchísimos de los municipios, cuando le entregas un camión, si se le rompe una rueda no lo puede reparar, porque no tiene los fondos para hacerse cargo. Entonces, una de las discusiones que también hay que analizar es ¿a quién le da maquinaria? ¿cómo le da maquinaria? ¿qué respaldo tiene? ¿quién va a usar esa maquinaria? Porque después también la realidad es que no es que vos le podés entregar la maquinaria al municipio o le entregás a la organización porque estás atado de pies y manos a un condicionante que tiene el Estado Nacional. La política pública tiene un destinatario, hay alguien. Entonces vos compras maquinaria, se la das al municipio. Ese municipio tiene que tener la capacidad y la coordinación política para poder asignarle esa maquinaria a quienes la utilicen de forma correcta. ¿Quiénes la utilizan de forma correcta? El sector. Cartoneros, refrigeradores, carreros. Entonces, una de las cosas que, hay que, que tiene que ver con la construcción de sentido, con la construcción de cuál es la mirada ambiental que nosotros tenemos en términos de proyecto nacional y popular, tiene que ver con cómo, conseguir, cómo conseguimos lo ambiental. Pasamos de lo que llamamos el greenwashing, es decir, eh, las ONG de, digo, no está mal que exista el tercer sector ahora, que nosotros le robemos al tercer sector la construcción del sentido de lo ambiental, de quiénes son los que tienen la vara ambiental quiénes son los que construyen la identidad ambiental a nivel nacional, es un error o sea, lo que vino a hacer eh, el sector, siendo parte del ministerio y logrando la articulación con el ministerio de desarrollo social principalmente porque tienen la, la fuerza, fue justamente lograr el empuje de conquistar Conquistar lugares, conquistar un espacio en lo que es la política de implementación financiada por el BID, eh, conquistar una parte del sector del ministerio para decir: bueno, esto es lo que hay que implementar, esta es la discusión de sentido que hay que dar, esta es, la, esta es la construcción que nosotros tenemos del sector y es nuestro sector. Y a partir de eso necesitamos obedecer en bases. Y entonces empezar a dar la discusión y, bueno, la política es eso, la política es tensión. La sábana en Argentina no es corta, es diminuta. Tirá de un lado, te falta media Argentina. Entonces, eh, como, la principal, como el principal problema hoy es presupuestario porque las demandas son, eh, las demandas son eh, de forma inalcanzable no, no, hay, no hay manera de dar respuesta a la cantidad de demanda a la nueva demanda eh, etcétera, no hay presupuesto para, hacer, para hacerle frente en cuatro años y hay que buscar la forma de administrar los recursos escasos que se tiene con el mayor impacto social posible por lo menos de representación porque uno o este gobierno en particular, me toca hablar por la gestión del ministro, lo que busca es generar una transformación social. Yo, eh, comparto 100% cuando María decía eh, es un bajo de la oficina. No es que uno reniega de, de, de la oficina o por el cargo en sí, sino por el hecho de, eh, muchas veces, es un embole, porque vos estás en la oficina eh, persiguiendo los expedientes, viendo la parte administrativa y las cosas digo, y los problemas no están ahí, no los ves de frente. Entonces, cuando te toca llegar al lugar, porque no sé, la, la, no dio para más, eh, te toca inaugurar y demás, empiezas a tomar la dimensión de todo lo que llevó a ese proceso de trabajo. Y la verdad es que eh, no tiene, digamos, mejor representación el sector que el mismo sector. Son los que sin lugar a dudas van conquistando el, las luchas que se tienen que dar. Porque a otro no se le va a ocurrir, no representa y no tienes el lugar de eh, ser parte. La política o el político, eh, yo soy politólogo de la Facultad de Sociales de la UBA, me siento más parte de acá que, que de ingeniería, eh, me siento más local. Digo, el, la política es entre entre la parte de entender, asimilar, aceptar y sentir y resistir y resistir. Porque si bien una de, las, una de las demandas que tenía el ambientalismo a nivel general era la sanción de una Ley de Educación Ambiental, también lo tenía sobre la sanción de la Ley Yolanda, que es la capacitación y formación para todos los agentes del Estado Nacional, de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Judicial, o sea, con lo que eso conlleva. Y nosotros tuvimos que dar una discusión, parece estúpido, ¿no?, pero de sentido, de cuáles son los lineamientos sobre los cuales se va a capacitar a los integrantes del Estado. Obviamente, cuando hablamos de agroecología, del sector del campo lo no salió a matar. Y el político tiene la capacidad, en este caso obviamente no estoy hablando, no estoy hablando del ministro, tiene que tener la capacidad de resistir y no eh, amedrentarse por una o dos tapas, o tres tapas. Eh, el, una, al haber retomado el fondo BIR para poder desarrollar las, las obras, lo que se pensó son centros ambientales, es decir, Perdón por el atrevimiento, pero digo, plantas de eh, tratamiento o en otros casos de transferencia de los residuos. Eh, un caso, por ejemplo, que está siendo ahora bastante pujante, que es eh, Familia Terraúz, y también nos está armando un juicio por uno de los predios que tiene que ver con el predio de Luján, que es el, basur eh, el basurado, ha sido abierto más grande de la Argentina. O sea, no tienen límites. Eh, es así, no les... El ministro siempre dice, no, el poder es cruel el poder es, el poder es cruel y lo que nos está pasando en la Argentina es que no tiene límites el poder, no reconoce un límite entre lo humano lo correcto, lo moral, lo ético les importa un carajo o sea, van y nos hacen una causa para frenar la obra de Luján, que la obra de Luján significa ni más ni menos que la erradicación del basura del cielo abierto más grande en la Argentina la creación de un centro ambiental para que quienes trabajan con los residuos lo hagan de una forma digna o sea, yo fui al basural en una de esas visitas, es tremendo. O sea, y. duele, es la Argentina que duele. Entonces, si uno no lo ve, no lo conoce, como no tiene prensa, como no conviene que pues, se conozca, hay una época, en la Argentina que es en la que no se conoce, o las desigualdades en carne viva. Entonces, como el poder no tiene decoro, no tiene piedad y, y demás. Hay que, hay que saber muy bien dónde está uno, cuáles son las discusiones que está dispuesto a dar y aguantar. Porque así como pasa con residuos, nos pasó con fuego, no. en general. O sea, el, el punto es encontrar dónde, eh, cuáles son los posicionamientos, cuál es el, el sentido de la política pública, cuáles son los derechos que se tienen que defender y a quién se está representando. Punto. A partir de ahí, eh, no sé, si querés definimos, ¿no? Después... El, los, los títulos, no sé, lo que quieran traer, porque el Ministerio de Ambiente, históricamente, tuvo muchísimos cuadros técnicos de inmenso nivel, inmensa eh, capacidad geólogos, eh, especialistas en glaciares, cosas que uno dice, ¿de dónde sale la gente? Son argentinos graduados en universidades públicas de Argentina y que cuesta muchísimo hoy en día poder retenerlos. ¿Por qué? Porque el sector privado les paga infinitamente más. Entonces, también digamos, es reivindicar los lugares que tienen los distintos compañeros para el propio sector. Por ejemplo, Manuel, que es ingeniero, Matías, eh, que seguramente van a una empresa y le van a pagar muchísimo más. Y no dudo que los hayan tentado más de una vez o menos a eso, que sean parte. No está mal trabajar para el sector privado, pero a la hora de defender los derechos o a la hora de ser parte del Estado Nacional, también es uno de los presupuestos que uno tiene que saber con quiénes va a contar para poder dar esas discusiones y qué capacidad técnica tenés. Cuando. Eh, algo muy coyuntural, pero discutir el rol del Estado hoy en día eh, tendría que ser un absurdo. Un Estado que no, tiene, que no puede pagar algunos salarios, que no tiene la capacidad técnica y de implementación de política pública para poder llevar adelante una transformación, eh, lo único que hace es eh, la administración de la realidad, como decía el presidente. La política no administra la realidad, la política transforma. A nosotros, que somos la generación de Néstor y Cristina, nos enseñan que la política es una herramienta de transformación no de administración de realidad. ¿Se entiende? Digamos, ese es el sentido en el que nosotros nos, nos insertamos como Ministerio de Ambiente. Es el tercer ministerio con el menor presupuesto dentro, de la, dentro del Estado Nacional. ¿Nos achica eso? No. ¿Nos alcanza? Tampoco. ¿Necesitamos dar otras discusiones? Sí, completamente. Pero es infinitamente grato saber que uno está dando las discusiones o se está posicionando en el lugar que piensa y que sientes si no, no tiene sentido. La gestión en un lugar donde vos no sos coherente con lo que pensás, eh, sos, un, sos un burócrata. Entonces, ahí es donde nosotros, en la parte de educación ambiental, decimos, esto es un, esto es un camino de muchísimos años. Es el camino de hormiga. La política de la argentina no resiste, en términos, no resiste, no pensarla en ese camino. Es decir, una de las cosas que nosotros nos propusimos eh, dentro de... Eh, la implementación de la Ley de Educación Ambiental, la se sancionó en el 2020, 2021, es la creación del personaje de Yasi en Pacapaca. Yasi es la amiga ambientalista de Zamba. Es un personaje que nos permite entrar a las escuelas. O sea, como Ministerio de Educación, una de las tareas, digamos, más difíciles que tienen, lo que significa también de construcción, es entrar en las aulas y la currícula escolar. Y así permite que se entre. Nosotros, como Ministerio de Ambiente, en esa ley tenemos la aplicación o implementación de la ley en la parte no formal e informal. Un personaje que nos permite hablar de residuos, porque Y así lo hace, habla directamente del de sector, o sea, recuperador, cartonero, cartonera, y lo pone como sujeto. Entonces, esas cosas, nosotros, esas cosas me parece que son las que vamos a ir viendo con el tiempo. En donde nosotros demandamos que no puede haber una discontinuidad. Porque, literal, nosotros entregamos más de mil máquinas a los distintos municipios. Ocho centros ambientales en construcción que tienen que ser inaugurados hasta eh, antes de fin de año. 12 ya están inaugurados. Formosa y Concordia. Si esto se frena, digo, hay cosas que... Muchas de las discusiones que no van a tener sentido y nos lo dice un montón de veces, Manuel. Si sí, sí, ley de envases, eh, los centros ambientales van a durar 2-3 años, después van a colapsar de residuos. Tiene que haber una transformación real y concreta, una sanción de ley de envases que permita cómo administrar los envases a nivel nacional, que pueda dar, que ponga en el lugar que tiene que estar el sujeto que son los recicladores y los recuperadores, que son a fin de cuentas quienes se hacen cargo primario de ese material reciclable. Eh, y en eso no es solamente la ley de envases la ley de educación mitad la ley Yolanda sino también eh, pensar la parte productiva una de las primeras acciones que se toma del ministerio es derogar el decreto de importación de residuos nos pasó durante creo que el, hasta hace unos meses eh, los llamados de producción pidiendo que se autorice la importación de residuos si uno aprueba, si el ministro de ambiente firma la aprobación para que se importe cartón, papel bobinas eh, y distintos materiales que son reciclables. Se cae el precio del cartón, se cae el precio del papel y los recuperadores y recicladores pierden su material y su fuente de ingreso. Entonces, en primera instancia, no puede estar atado solamente a eso, hay que construir la estructura para que eh, existan las cooperativas en todas las provincias, en los municipios, que haya un sistema de gestión que sea correcto, eh, que es parte de lo que nosotros hacemos cuando nos fundamos un municipio. Eh, una de las guías también que elaboró eh, el compañero antes mencionado, Manuel, junto con Desarrollo Social, tiene que ver con la clasificación de los basurales, hacer un diagnóstico de la Argentina, cuáles son y cómo se administra un basural, cuáles son los puntos altos, cuáles son los puntos débiles, ¿Cuál es qué es la primera acción, qué es lo que no lleva a una gran cantidad de inversión. Porque tiene que ver, de vuelta, tiene que ver con afrontar con poca guita el sistema de residuos en donde el empoderamiento del sector lo logra el mismo sector, solo y solo, sin, si uno propicia las discusiones. Después, obviamente, ¿no? uno, eh, la política en general, eh, e imagino que deben tener como, siendo la facultad de filosofía, imagino que se generaría más de un ida y vuelta en un montón de preguntas que que capaz son más de, de, lo, de lo popular, o, o las leyes de humedales, el litio, digo, Hay, para ser dulce, en términos de cuál es el posicionamiento eh, nacional y popular, en lo ambiental. Eh, cuando nosotros discutimos esto, ¿no?, el greenwashing del trío, del macrismo, o incluso el rol del Estado, un, un posible candidato, como es ley, a discutir cuál es el rol del Estado, no puede ser. Hay un posicionamiento mínimo que la sociedad debería tener como un presupuesto mínimo. La ley del presupuesto mínimo significa una base y un escalón que no se puede descender, ¿no? Que es este piso base sí, perdón. Eh, nombraría toda la gestión, fuego, todo. Sí. ¿Yo te hago? Sí. <risa> Me ayuda a ordenar un poco las, las ideas. Por pronto, bueno. Muchas gracias por haber respondido a la convocatoria por parte de, de la Secretaría y de la Facultad. Eh, bueno, buenas noches a todos los que nos saludan antes. ¿Las botellitas? Bueno. Bueno. Eh, bueno, muchas cosas, mis, mis antecesores ponentes este, ya han hallado bastante el camino, hay cosas que las voy a mencionar, pero que ya no hace falta profundizar. Eh, eh, una es, bueno, lo, lo que es lo que entendemos por educación ambiental integral, ¿no? Y, digamos, eh, habiendo sido un camino que comencé este, aquí con compañeros presentes también en, en la Universidad de Buenos Aires, exalumnos también que me han en muchos de ámbitos eh, que vengo compartiendo en, en los últimos años, eh, parte de estas, de estas palabras este, eh, tienen que ver con bueno, con este con este recorrido, ¿no? Eh, y que ahora voy. Bueno, de los círculos bueno de nuevo este se ha centrado también aquí en en las facultades de otro lugar así que eh, lo que voy a hacer es retomar muchas de las cuestiones que ya dijeron eh, sobre Educación Ambiental Integral, eh, que ya está presente, que forma parte de nosotros, que se nos metió por todos lados, que ya no es un tema para instalar, sino un tema que ya está recostra, instalado en los ámbitos educativos, en la sociedad, en la sociedad civil, en la política, eh, etcétera, que está vinculada muy, muy eh, estrechamente con las distintas formas de valorización, apropiación y uso de los territorios a nivel, a nivel histórico que apuntamos con la educación eh, ambiental integral hacia el logro de nuevos modelos de desarrollo más equitativos y sostenibles, que es la forma en que transversalmente se está logrando integrar definitivamente las distintas dimensiones de lo ambiental. Antes, eh, los demás colegas hablaban de esta decisión entre lo natural y lo social, y tengo que decir, después de un largo recorrido en esto, en, en, en las aulas en distintos ámbitos educativos, que por suerte muchas veces ya ni siquiera hay que aclarar esto. Antes era una novedad, uno, uno iba con esa idea y, y, y daba para pensar y ahora eso ya está instalado y en realidad lo que hay que hacer es ponerlo en juego en el cómo trabajar estas cuestiones en forma integrada de estas dimensiones social, naturales, ética, política bueno, cómo, cómo esto se, se puede encarnar transversalmente en las distintas situaciones, en los distintos niveles educativos. ¿no? Eh, por otro lado, no se puede dejar de eh, de pensar y de saber, un poco como, como decían, que hay, hay misiones parcializadas que o apuntan hacia las ciencias naturales, o hacia la geografía, o hacia cuestiones tecnológicas, este, digamos, hay, hay una parcialización, una, un, un sesgo parcializado del tratamiento de estas, de estas cuestiones, ¿no? eh, que todavía hay que seguir en, en, encarándolo y que constituyen un, un desafío en todos los ámbitos educativos, formales, no formales, en, en la sociedad, ¿sí? lo, lo vemos en los programas de televisión, lo vemos en los, en los noticieros, en los discursos de, bueno, de políticos, de científicos, que, que, que todavía... Este, existe, digamos, esa, esa parcialización, ¿no? y no solamente en cuanto a lo, lo social y lo, y lo natural, sino también pensar que la dimensión social es el hombre, ¿no? es un hombre homogéneo, como que no existieran distintas responsabilidades, eh, distintas funciones, distintas formaciones, distintas intenciones también, porque no recogiendo eh, lo que veníamos escuchando, ¿no? Y, y lo importante que es eh, no pensar en recetas, lo que está bien, lo que está mal, los buenos y los malos, sino que si lo ambiental es complejo, eh, la sociedad también, o sea, lo ambiental es producto de una sociedad, entonces hay que entender cómo funciona esa sociedad, cada uno desde donde puede, desde donde sabe y desde donde tiene posibilidades, para poder entender desde, desde esta perspectiva mucho más compleja lo, lo ambiental, ¿no? Y también entender que así como lo ambiental es complejo, la enseñanza lo es más. O sea, es como sumar para eh, la redundancia complejidad a, a, a nuestra tarea, ¿no? eh, A modo de ejemplo, y como estos hay muchísimos, digamos, eh, en cuanto a por ahí mitos o eslogans o, o recetas o preguntas que parecerían que iluminan y a veces iluminan y a veces obstruyen, ¿no? Eh, momentos de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, o sea, me ha, me ha pasado con, con, con alumnos bueno, hay que cerrar la canilla mientras me lavo los dientes, está perfecto o sea, el, el, no hay que desechar agua ni ningún otro recurso o bien o, o servicio natural, ¿no? Ahora, como una forma de entrada a el problema de la escasez del agua en África bien, si yo cierro la canilla, la gente de África va a tener agua entonces, ese tipo de razonamientos es que está bueno complejizarlos, ¿no? ponerlos en, en, en, en sí, situaciones más situadas, digamos. ¿no? O sea, así como pasa con el de África, bueno, pero en, en la ciudad al lado, en el barrio popular, en la villa, mi vecino, ¿va a tener agua? Eh, bueno, no, entonces eso da, digamos, lo decían los compañeros en relación con los con los, eh, con los residuos, ¿no? eh, podemos encontrar ejemplos como eso. Entonces, bueno, ver qué contenidos o qué conocimientos o qué reflexiones hacen falta para notar el sentido de una pregunta como esta, ¿no? eh, Como docentes, qué queremos disparar con este tipo de preguntas y hacernos cargo de las respuestas, ¿no? eh, Y en eso tiene que ver mucho el, el, el rol de los docentes, de los docentes como mediadores, los docentes como constructores de conocimiento, no de conocimiento académico, de conocimiento escolar, de conocimiento educativo tomándolos las distintas fuentes de producción de conocimiento, sean académicos, eh, sean populares, sean políticos, sean del saber, del sentido común, bueno, todo eso está en juego y, y, y somos todo eso. Entonces, eh, está bueno ir, ir pensando, bueno, qué es lo que sirve para responder las preguntas que queremos hacernos o que nuestros estudiantes se quieren, se quieren hacer, ¿no? O, aparece como otro ejemplo, esto de el, es el, aula, el agua es un bien escaso. Bueno, el agua también sí. El agua es un bien escaso. Eh, entonces, hay poca agua. ¿no? Los porcentajes del de agua, eh, salada, dulce, dentro de la dulce, la que está en forma de hielo y bueno, todo lo que se aprovechaba, y sobre eso, un mínimo porcentaje es agua potable a disposición de, de la población. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con esas cifras? O sea. ¿Es lo mismo en la provincia de Buenos Aires durante el niño o la niña? Eh, digamos, estamos saliendo de una sequía, tenemos historias sobre inundaciones, entonces eh, alguien que tiene el agua está acá y se tuvo que evacuar, le voy a decir que el agua es un bien escaso y que ese es un problema para trabajar, o a lo mejor es otro, ¿no? Entonces esto pensando en lo que, lo que tiene que ver con, con la enseñanza situada. ¿no? Eh, otra de, la, de las cuestiones que también creemos que, que persisten es esto de eh, en la educación ambiental pensar más como enseñar el problema o las cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, digamos, natural y social, por supuesto, más, en, más que una cuestión en cómo educar eh, y cómo ponerlos, vamos, integrarlos y articularlos, ¿no? O sea, enseñar datos, eh, no. enseñar el dato o enseñar en qué consiste un problema es aportar un conocimiento, pero no seriamente es hacerse cargo de todo el proceso de formación educativa. ¿no? Eh, entonces, eh, así como digo, pensar eh, contaminación, desertificación pérdida de, pérdida de biodiversidad, basurales, etc. Bueno, aparecen como los problemas ambientales en las, en las agendas. ¿no? Perfecto, ahora, por ahí un paso es pensar si eso es un síntoma de que algo está pasando, ¿sí? O tiene que ver con las causas del problema, entonces si vamos hacia las causas y acá sí, un poco lo que tiene que ver con el aporte de las ciencias sociales y las humanidades en parte en esta, en esta facultad pero también de muchas este, otras facultades de, de la universidad y también de los territorios por supuesto, es pensar si no hay otros conceptos u otros conocimientos que son necesarios para interpretar esos síntomas ¿no? tales como ordenamiento territorial, turismo, las condiciones físicas de los territorios, por supuesto, las normativas, cómo se distribuye la, eh, el capital a nivel mundial o dentro de nuestras sociedades, ¿no? las relaciones de dependencia. Bueno, hay otros conceptos que está bueno que acompañen y que abonen aquellos síntomas, conceptos síntomas que aparecen en, en las agendas. ¿no? Entonces, eh, como desafíos dentro de lo que es eh, esta, este enfoque de educación ambiental, creemos que es interesante replantear conceptos sencillos, ¿sí? no es necesario ir hacia conceptos muy complicados, pero darles un, un, un, un, un, un, un contenido y una lectura desde este, otros conceptos explicativos y núcleos de, de ideas. ¿no? Eh, Retomar los saberes que son más implicados, que vemos en, en distintos digamos, digamos, discursos, medios de comunicación, etcétera, y... Eh, y ponerlos en cuestionamiento para construir un nuevo conocimiento más complejo, más completo, más útil para aquellos con quienes estamos generando un proceso de, de enseñanza, ¿no? Pensando en la reflexión crítica, en la complejidad, por supuesto, con cosas que ya mencionaron este, aquí mis, mis compañeros, ¿no? Eh, buscando enriquecer entonces los esquemas interpretativos de la realidad, ¿sí? instando hacia el diálogo entre distintos actores, instando hacia un cambio, digamos, una, una mejora en esta interpretación. ¿no? La interdisciplina es una, una obviedad, los problemas ambientales, el ambiente no es este territorio eh, ni objeto de una sola disciplina, ni de dos, ni de tres, sino de muchas disciplinas. Eh, ninguna puede atribuirse la suficiente sapiencia para poder dar cuenta de esta, de esta complejidad y en ese mismo sentido tenemos que entender a una intersectorialidad, que es un poco la idea de, de, de, de este panel y creo que quedó demostrado, como también una, una necesidad de pensarlo desde distintos lugares no solamente desde distintos saberes, pero también saberes no solamente académicos, digo, hay muchas muchos estudiantes y muchos docentes que también son activistas y somos ciudadanos entonces estamos hablando no solamente desde lo que aprendimos en la universidad sino también desde lo que somos como personas bueno, Intersectorialmente también evidentemente ocurre lo mismo ¿no? o sea, no solamente los ministerios y la facultad que estoy aquí presente sino que esto involucra a muchos más actores ¿no? eh, acá aparecen algunos, los estados provinciales, municipales, gestores con las comunidades locales, por supuesto, ¿sí? Donde aquí aparecemos solo algunos de ellos. Eh, pero es, es necesario entenderlo en este sentido. Eh, y salvar justamente las eh, individualidades, las, este, las parcialidades, los aislamientos, para poder construir este, puentes entre estos actores que podemos ir identificando, los puentes que se pueden, por supuesto, ¿no? y los que podemos este, llegar a, a establecer. Eh, desde la Subsecretaría de Políticas Ambientales de, de, de la Facultad eh, que fue creada justamente pensando en potenciar ya los trabajos hechos dentro de la Facultad de investigación, de docencia, de extensión y, y de activismo y poner en, en, en diálogo estos distintos conocimientos. ¿no? Eh, mencionaron que el este primer foro que se realizó la semana pasada fue un paso para empezar a escucharnos y ver quiénes somos y qué es lo, lo que hacemos y de aquí en más estamos siguiendo, digamos, pensándonos también como parte de, de la comunidad ¿no? y reflexionando, bueno, desde las humanidades y las ciencias sociales cómo podemos aportar a estas cuestiones ambientales. Las tres líneas de trabajo que ya fueron mencionadas por Graciela inicialmente, bueno, la producción de conocimiento y experiencias dentro de la comunidad de filosofía y letras, indagar un poco más y, y potenciar esta producción, eh, también en cuanto a la educación ambiental integral, que es un poco la línea de que nos está eh, juntando hoy en, en, este, en este espacio y eh, también la evitar filo en cuanto a eh, a espacio digamos, de trabajo espacio de convivencia el de, de docencia el bueno, todos los espacios a la bicicleta digo, también tiene que ver con un, un espacio que también hay, por ahí hay que repensar no el edificio nuevo estamos inaugurando y también hay una, una tendencia a utilizar más ese medio de transporte entonces bueno no es un conflicto, en realidad es como ir acomodándonos a las, a las nuevas realidades. Eh, bueno, no quiero hacerlo mucho más, más largo. Bueno, sí, y mencionar que dentro de lo que es este, la facultad, hace, hace años que se, se está llevando a cabo el programa de, de reciclado. Eh, por ahí no sé si sigue estando Facundo. Allí, bueno, y Alex, que hoy no podía estar aquí, pero que también hace años que se están encargando de, de este programa específico de, de la facultad, que de a poquito vamos avanzando. Si sí, vamos a empezar a ver tachos verdes, a empezar a ver carteles, este, de, eso, de eso también con las dificultades, obviamente, que, que ya conocemos, pero también se está, se está llevando adelante. Eh, así que, bueno, nada, simplemente compartir, reforzar mucho de lo que estuvimos escuchando anteriormente y pensar la enseñanza. Eh, la educación ambiental en este sentido, no de transferir los conocimientos generados, sino de crear posibilidades para la generación de nuevos conocimientos, una propia producción, en las escuelas y en los distintos ámbitos formales y, y no formales de, de educación. Así que no sé si tiempo. Sí. La idea es abrir un espacio de, de diálogo, de preguntas, reflexiones... Siempre contarles que para nosotros desde la carrera de Ciencias de Educación es una celebración, es espacio, es auspicioso, orientador porque como se dijo recién, estamos en sintonía en poder pensar una universidad tan feminista, popular, sabemos que es una construcción y que esa construcción se hace en el encuentro con distintos actores que buscan soledad y que justamente en estas temáticas, en estas perspectivas que implican transformar nuestra mirada, transformar la formación que, que se da en, en este espacio, en términos de que reconocemos que es un espacio donde se están formando compañeros, pero también un espacio de construcción de conocimientos y, y de conocimientos con otros, ¿no? Y entonces para nosotros es la verdad, muy alentador estar participando de este encuentro. En la Carrera de Ciencias de la Educación hay un espacio que estamos generando. Está por ahí Silvina Prado, una compañera que se puso al hombro un poco esta cuestión y, y hay un espacio incipiente. La miro. Hay mucho que, que seguir. Construyendo, pero bueno, estar en estos espacios para nosotros es la posibilidad de escuchar, de aprender, de participar, para poder, eh, desde estos espacios, generar más encuentros y puentes, como decía recién día, ¿no? Digamos, poder encontrarnos desde las especificidades y distintos lugares que tenemos cada uno de nosotros, eh, y todos necesarios, ¿no? Digamos, para poder pensar cómo transformar. Eh, distintas cuestiones que vayan hacia horizontes de mayor justicia, porque se trata de eso. Nos necesita a todos, ¿no? Pensando en esto desde el lugar que estamos, los territorios que estamos y potenciarnos. Así que para nosotros es una alegría, nació originalmente de un intercambio con Ari Togman, de poder pensar esta actividad, la subsecretaría, para nosotros es es muy importante este espacio así que, celebrando y abrir ahora cuidando ah, tiempo para que vayan pensando yo voy sobre esto que les vamos a compartir que trajimos, pues bueno, no llegué a mostrarles los materiales que produjimos y demás pero les quería compartir para que tengan una, mostrán sea, de los materiales que trabajamos en el marco de la dirección que se llama Derechos Humanos Género y ESI en la escuela y ahí van a encontrar un QR que lleva a a donde están todos los materiales y también en el portal de EDUCAR están todos los materiales del programa, que hay algunas producciones para nivel primario, para nivel secundario, están los tramos de formación docente que hicimos con los compañeros y las compañeras del programa Argentina Recicla, que se pueden también compartir para las clases y demás.